Eh, es una noticia agradable, pero me preocupa también que Senasa llegó a dos millones de gente asegurada. Entonces, yo veo que hay países ricos como España, el mismo Estados Unidos, que algunas veces los seguros del Estado se han caído por la abundancia de gente y lo costoso que es mantener gente asegurada. Si se logra mantener por mucho tiempo, me parece que una de las aportaciones más significativas de todos los gobiernos responsables de SENASA ha sido SENASA. No hay cosa más humana, no hay cosa más humana que... que un seguro a un ser humano. Si hay algo que tiene importancia, bueno, casi yo, después de la comida, un seguro viene siendo el segundo eh, elemento necesario para un ser humano. Así que llegó a dos millones, qué bueno que se pueda mantener. Por eso que no es bueno que los gobiernos roben, porque si los gobiernos roban, si los gobiernos roban, entonces instituciones como Senasa, SECAN, o sea, todos esos millones que de, se robaron deberían entregárselo para darle seguridad a Senasa. Que no inventen para otro sitio. El dinero robado debería ser entregado a Senasa, si es posible para mejorar la calidad de Senasa, para mejorar eh, totalmente la calidad. O sea que esa es una de las cosas eh, muy buenas que se ha logrado en este país. Ha sido Senasa. O sea, Senasa juega un papel extraordinario. Senasa, lo felicito. Miren, como este es un programa para gente inteligente, porque este no es un programa para gente bruta, eh, por eso lo bruto, yo lo mando que vean otras cosas. Por eso le, le doy noticias como este tipo. Miren, eh, tres manatíes eh, que estaban en el museo, perdón, en, el, en la capital, en, la, en el sitio reservado, en el, los manatíes se llaman Juanita, Pepe y Lupita. Ya están en agua de Valladí después de permanecer 8 o 2 años en el acuario nacional. El manatíes tiene la característica que es propio de nosotros. El manatí es tan viejo como el dinosaurio. O sea, tiene millones de años de existencia. Es una especie nuestra. Eh, de, mayormente Cuba tiene. Eh, República Dominicana, ya o sea, que el manatí es una especie nuestra y está en peligro de extinción. Ahora el acuario eh, lo llevó a su sitio natural, pero es bellísima la historia para trasladarlo. Para trasladar a ese animal en condiciones óptimas, había 12 personas, entre esos ocho veterinarios y un cardiólogo de animales y ahora lleva un proceso de cómo enseñarla a ella a vivir por sí sola sin la comida humana, o sea sin la mano de los humanos, o sea que ella se la busque, pero para eso hay que enseñarla porque se pasó ocho años. La historia de esos tres manatíes que se llama Juanita, Pepe y Lupita, es penosa. Los tres fueron encontrados en condiciones muy graves. Heridas, heridas tenían por varios sitios. Las tres cuando la encontraron. Una la encontraron en, en Baní, San, cerca de San Cristóbal. Otra la encontraron en Jaina. Y así, pero todas heridas. Porque en verdad que el ser humano eh, es más agresivo que cualquier animal. Porque imagínense ustedes, eh, un animal tan sofisticado y que está en extinción, o sea, que está a punto de desaparecer. O sea, que esa la encontraron cuando tenía tres meses. Tenía apenas una bebé y ya lleva ocho. Lleva más de la mitad y se la pasó ahí en el acuario nacional. O sea, que esas son datos que este programa se atreve a hacerlo. O sea, que por eso este es un programa para gente inteligente. Algo simpático también para gente inteligente es que yo desconocía, sabía sí que, que Duarte había tenido una noviecita, pero no tenía la precisión del nombre de la noviecita de Juan Pablo Duarte. Le decían nona. Eh, le decían Nona a ella. Eh, Lluveres Álvarez. Nona. Nona. No solamente fue su novia. Sino que también fue su gran admiradora de Duarte. Tanto como hombre. Que como líder de, de la independencia. Cosa curiosa. Y es que Nona nunca se casó. Murió a los 72 años. Vio el entierro de Juan Pablo Duarte. Pero por suerte que Juan Pablo Duarte le había regalado un anillo que se acostumbraba mucho en ese entonces. La simbología de una relación eh, seria era entregándole ese anillo. Lo único es que de Duarte... Eh, no es una queja, sino una verdad. Duarte era extraordinariamente muy humano, pero le faltaba decisiones. Le faltó decisiones para inventar a Pedro Santana y si era posible organizar hasta la muerte de Pedro Santana. Pero Duarte no tomaba decisiones. ¿Qué le costaba a Duarte si es que existía en él un sentimiento sólido? ¿Qué le costaba a Duarte? Tratar de llevarse esa Nona a Venezuela. O venir aquí y casarse con Nona. O Nona le faltaba también decisión de atreverse a coger un barco y irse a Venezuela. O sea que Duarte realmente, eh, entre las cosas que yo veo en Duarte, es que le faltaba decisiones. Duarte en ese sentido eh, fue hasta flojo. En ese sentido, ¿eh? sin quitarle ningún tipo de respeto y de admiración y valorizarle la capacidad que tuvo Duarte de organizar la independencia nacional, pero le faltaba decisiones, hasta para eso le faltó decisiones. Una, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dime mira, más. mira, hermano Manolo, lo que pasa es que Nuna era una mujer de la calle era una mujer de la mala vida, era una mujer que cobraba por su servicio, entonces Duarte, siendo un hombre serio, no quería formar parte, ¿tú me entiendes? Era más así un coro, eso fue lo que pasó Manolo. ¿Qué, ¿Con quién tengo el honor, por favor? David, para... David Rodríguez, David, de aquí, de Cabrera. De Cabrera, David. David, entonces ese dato es confirmado. Bueno, mira, eh, David, te agradezco el dato que ha dado, lo que saben de esto, favor de trabajar en computadora, y luego lo que dice David, es tan en serio, que es que ella no era del todo del mundo de, de Duarte, porque recuérdense que Duarte pertenecía a una clase eh, rica, o sea, Duarte termina económicamente en la lona, termina Duarte. Termine la lona, Duarte termine la lona, pero Duarte tenía capacidad económica, su padre hasta inclusive, por eso le pagaron el estudio, eh, le pagaron un viaje a Europa para que él aprendiera francés, inglés y además conociera el mundo y por eso de allá vino con ideas nuevas y con la necesidad de crear la República Dominicana. O sea que Duarte no era así pobrecito, pobrecito. Entonces, si dice David de Cabrera, que, que ella no era del todo así de un estatus, pero yo me atrevería a decir que también le faltó decisión. A Duarte le faltó decisiones en muchas cosas. Una llamada. Se fue. O sea, a Duarte le faltó decisiones en muchas cosas. Le faltó muchas decisiones a Duarte en ese sentido, le faltó muchas decisiones, da pena realmente eh, que Duarte le faltara eso quizá eso fue lo que hizo, que se diera un Pedro Santana, Buenaventura Báez, un Lili porque le faltaba, y para que ustedes vean por qué Pedro Santana mata a Sánchez, porque Sánchez tenía decisión, tenía sentido militar inclusive Vamos a escuchar la llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Baja el televisor. ¿Aló? ¿Aló? Baja un poquito el televisor. El televisor, bájalo un poco. Ahora sí. Se fue. Se fue. Entonces, eso... Ese dato hay que confirmarlo. La, el dato de David hay que rebuscarlo y confirmarlo, ¿eh? Porque en la historia las cosas son así. Tú tienes que confirmarlo, reconfirmarlo, porque fácilmente estamos opinando y en vez de aportar estamos haciendo daño. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Mira, yo apoyo a David en lo que él dice, porque yo una vez escuché a mi abuelo, mi abuelo siempre me decía eso, pero no como no estaba confirmado en los libros, eh, yo dije que fue cosa que le, le, le pegó los cuernos, ella eh, han eh, eh, siempre juntos, entonces el otro le pegó los cuernos, y con Ona, que entonces este, el Duarte, el Duarte soltó su en banda, era una mujer de la vida, era una mujer... Que tú me entiendes, Manolo, era una mujer que no era una mujer de la casa. Entonces, yo creo que fue Pedro Santana que, que, que cometió el acto. Okay. Manolo, me escucha. Sí, repíteme otra vez. Mira, lo que pasó fue, tú sabes que Eduardo andaba con un glomerado, al ser padre de la patria, andaba con un coro, entonces, más o menos, uno de los amigos de él, el que tiene el cañonazo, ¿cómo se llama? Eh, eh. Está bien, está bien. Sí, se fue le, que le hizo el caño el con ella. Ok, hermano. Gracias por tu opinión sabia e inteligente. Miren, señores, ¿por qué los puertorriqueños en las elecciones